Águila crestada. El águila crestada es un rapaz local y rara en los Andes colombianos. Prefiere a los bosques húmedos, montanos. Debido a la destrucción de su hábitat y la cacería de su estado de conservación es vulnerable. Se alimenta de aves de gran tamaño y también de mamíferos. Vive entre 64 y y 74 centímetros de largo, es grande y robusta, con cabeza, cuello y dorso negro. <ríe> con una cresta aguda, tiene las alas anchas pero proporcionalmente largas y por debajo son color crema con puntas negras y coberteras rufas, su cola tiene punta negra ancha y una franja ancha, color gris pálido en la parte media, tiene el pecho y las bajas partes inferiores castaño estriado de negro las tibias son negras y los tarsos emplumados de castaño. El iris es anaranjado, el pico negro y los dedos amarillos. Los juveniles tienen la cabeza, el cuello y las partes inferiores blancas, pero el pileo, la nuca y la tibia están salpicados verticalmente de color café negruzco. La parte dorsal es de color crema y marrón. Las coberteras terminan en puntas más claras. La cola es marrón gris con tres franjas negras angostas. Se parece a la isla iguanera pero esta es más oscura por debajo en su estado inmaduro se parece a la águila coronada pero esta es más blanca y no tiene apariencia sucia moteada desde los 1400 hasta los 3300 metros sobre el nivel del mar el águila crestada se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y las tres cordilleras Con los nuevos registros y los antiguos se reporta la presencia de la especie en los siguientes departamentos: Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. También se encuentra en el norte de Venezuela y en el noreste de Argentina. Se encuentra en bosques húmedos montanos y pluviales relativamente imperturbados con alguna frecuencia en los valles más grandes. Apoyada por, con sus fuertes tarsos y el tamaño de sus garras, esta águila se alimenta de aves arbóreas de buen tamaño, como pavas, guacharacas y paujiles. También de mamíferos medianos como ardillas, puercoespines, perros de monte y hasta monos churucos. Caza desde una percha y embosca sus presas o vuela bajo sobre el dorset del bosque planeando con las alas en posición horizontal. Su nido consiste en una plataforma voluminosa hecha de palitos fuertes. Este se ubica en un árbol alto en el cual la hembra pone un huevo de color blanco moteado de café. Ambos padres se encargan de la incubación y el cuidado de las crías. Los juveniles permanecen durante seis meses o más en los alrededores del nido. Regularmente remonta a alturas bajas y moderadas sobre bordes del bosque, zonas con parche de bosque y claros valles de ríos y pilos de montaña. Se le ve posada sobre las copas de los árboles. Esta especie es considerada vulnerable ya que han perdido el 63% de su hábitat y ha visto una reducción de más de 30% de su población en tres generaciones. Su principal amenaza es la destrucción de los bosques primarios por la expansión de la frontera agrícola y para sembrar cultivos de amapola. También, aunque se desconoce la magnitud del problema, esta águila es víctima de la cacería ilegal. Se recomienda ubicar áreas prioritarias para garantizar la conservación de la especie. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.